Los alumnos llevan colaborando con nosotros, unos, creo que este es el quinto año, uh -huh. y a mí me parece que es una formación eh, muy positiva para el personal de cocina. Hasta ahora siempre hacíamos como una formación demasiado igual profesional, con pues, médicos de, de distintos departamentos, etcétera, etcétera, y yo creo que la formación de los alumnos es siempre como más ágil, más ligera, como pues más juvenil y pues yo creo que es mucho más animada y para ellas más entretenida. Es la primera vez que hacemos charlas a profesionales, entonces bueno, a lo largo de toda la carrera hemos tenido un montón de trabajos, presentaciones, pero siempre han sido como dirigidas a compañeros de clase o a profesores como en los trabajos de fin de grado. Al final nosotros por una vez nos hemos puesto como en el papel del profesor, por así decir, el hecho de ser nosotros los que demos la formación a profesionales y a gente que está trabajando ha sido como un plus de motivación. de iniciarla fue que nos planteamos que los trabajos que pedíamos a los alumnos bueno, pues se quedaban en meros trabajos, recopilación de conceptos y ya está. Entonces queríamos ir un poco más allá. Hablamos con las responsables del área de dietas y el personal de este servicio la verdad es que recibe bastante formación, con lo cual era una forma de encajar la formación que ellas necesitaban con eh, la formación de nuestros alumnos y en ese momento fue cuando decidimos iniciar una colaboración eh, de manera que los alumnos iban preparando pequeñas actividades formativas, pequeñas sesiones de formación, que las impartían directamente al personal de la clínica. Recalca la importancia de que tiene que ser un lenguaje divulgativo, que tiene que ser una presentación muy dinámica, muy didáctica y que de alguna manera tienen que incluir como pequeñas actividades o preguntas para eh, lograr esa participación del personal. Cuando ya teníamos la información seleccionada, hicimos un ensayo con ella. Que tenéis que hablar más de este tema o tenéis que mira, profundizar más en este otro, hablar más despacio en la presentación, al final tiene que durar 15-20 minutos. A mí me gustaría que, que hubiese más, más trabajos de este tipo, porque es que al final estudias tantas cosas, te dedicas a tantas cosas que se te olvidan muchos conceptos y nunca está de más profundizar y reforzar algunos conceptos de ello y esto es una forma muy, muy indicada para ello.